Es el Psyker bato. Dice San Pedrito representando zona de pánico. Zona de pánico Siempre me la paso en el puto ático Siempre ya en pinche perdido Solamente quiero estar fumando Cada vez más pinche flaco Alterado fumando ese puto faro por la carretera, por la oscuridad sobre la acera, aplastando a putos que andan a, hablando. La vecina beba nochona, mientras yo sigo reflexionando, escribiendo y fumando una clona. Nota. Dronas me explotan el estilo más tumbado el más buscado el estilo callejero lo que me ha tocado bendecido por el señor desde el cielo yo aquí me ha tocado el destino me ha cambiado la morraya pues me toca ser representado por todo tu puto barrio no cualquiera lo expresa a mi manera yo solamente reflexiono lo que pasa allá afuera Y si pasa la puerca, pues le saco el dedo Ya se la saben, cómo me la fleto Uno, dos y tres, un plomazo me voy a meter Poro no me importa, no creo en el amor Creo que a Cupido no le caigo bien, carnal Si yo me la digo ya se la saben Me puto activo con las pinches panas Tirando, ponchando las canalas ya se la sabe que me ven volando, no tengo alas, no la paso en el barrio con mis homies Bien pinche loco, todos los días me pongo bien foco, loco, dramático, pero le sigo, no me pico con nada Le dao y todo siempre, no bajo la mirada, zona de pánico, en el pit está sonando, llega el rojo y tornando a huevo así es mi vida de loca y activa los que me juzgan que se vayan a la verga Porque no gasto saliva tirando por la realidad Ya se la saben dónde están los patos salen de la oscuridad Zona de pánico Por eso ya se la saben Mijo llévesela tranquilita Porque yo me puedo comer bien loco Dramático le sigo y nunca me pico con el saiker estamos dando el brinco listos pa el topón En casa del chino estamos de reventón Toda la semana me la paso comando de la puta rama Y así me la vivo bien pinche activo no sé lo que digo sonando modo nocivo chales chales aquí vamos a darles frente a todos los putos vamos a bajar porque vean que el estilo que traigo los va a desbaratar, acabar loco dramático dile a tus compadres que se vayan a la verga oh.